Constitución Política de la República de Nicaragua Título Cuarto. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 46 En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección del derecho humano y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.